Vale, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar ya con el resultado ¿Sale? Eh, No sé si decirlo desgraciadamente, pero la clase del día de hoy es un poquito técnica eh, Y el día de ayer ya se los había comentado Vamos a ver un lema que es este lema técnico no Que básicamente nos permite derivar bajo el signo de integral Y después de eso vamos a ver lo que se llaman las fórmulas de Cauchy para las derivadas eh, ese resultado también va a ser técnico Y de hecho va a ser una demostración por inducción ¿No? Entonces este Hoy sí, este, agarras un poco Porque hoy la clase no No va a poder ser tan intuitiva Por más de que lo queramos ¿Vale? Entonces va a ser una clase más de Análisis puro y duro ¿Vale? Eh, que no está mal ¿No? De repente tener clases así ¿vale? Entonces los voy a, los voy a advirtiendo, las pruebas van a ser técnicas Y cualquier cosa Cualquier duda o comentario Deténganme Vale, este, para que les explique con más detalle Entonces, bueno, ya me callo y comparto mi pantalla Y empezamos con la clase técnica Ok, ajá uh -huh. ok Entonces, a ver, pues justamente vamos a ver la demostración de este lema que planteamos el día de ayer. Eh, se los recuerdo el enunciado. Si yo tengo sigma, eh, una, una curva del 0, 1 en u, ¿no? Donde u como siempre va a ser un abierto, conexo eh, Y bueno, esta es una curva que es este cerrada. Y además f es una función, ¿no? Que está definida sobre esta curva, que es acotada e integrable. Si yo defino la siguiente función, F mayúscula, que va de los complejos quitándole ¿no? la imagen de la curva en los complejos, que está dada por esa integral, que es 1 entre 2pi, la integral sobre la curva sigma, de F de xi, entre xi menos z de xi, entonces, F va a ser holomorfa en su dominio, esta F mayúscula, ¿no? Que es, otra vez, ¿no? Los complejos quitándole la imagen de la curva. Y además, la derivada de F... Vamos a poder calcular, ¿no? Y va a estar dada de la siguiente forma. La derivada de la f va a ser 1 entre 2pi, la integral sobre sigma de f de xi, entre xi menos z al cuadrado de xi, ¿no? La parte importante aquí es que fíjense que la derivada tiene nada más un factor extra, ¿no? En la parte de, de abajo, ¿no? O sea, porque está la potencia 1, que está la potencia cuadrada. Y más o menos allá de explicarles de por qué provenía este signo del cuadrado que sucedía, ¿no? Si yo tomaba la derivada en este caso respecto a z. ¿no? Eh, si calculan la derivada respecto a z de esta Cosa que tengo aquí ¿no? Que el denominador, porque en el numerador no cuenta este, Pues aparece este cuadrado que tengo acá ¿vale? Entonces, este, sin más ni más Como les dije, la clase de hoy va a ser técnica Entonces vamos a empezar a hacer la demostración La demostración va a ser que pues justamente vamos a querer Calcular la derivada por definición Es decir, vamos a querer calcular el límite Cuando se tiende a z0 de f de, f de z Menos f de z0 entre z menos z0 y queremos ver que pues eso nos da esto, ¿no? Que es la derivada. Entonces, eh, ¿qué es lo que miren? Lo que pongo acá, lo que queremos demostrar es esto, ¿sale? Entonces, este es básicamente la definición de derivada, ¿no? O mejor dicho, es la definición de derivada. Entonces, parece que tener algunas precauciones. Porque vamos a querer acotar el denominador para hacer chiquita esta diferencia. ¿Vale? Entonces, por eso voy a empezar pues, a hacer este primer argumento. Entonces, este es un argumento que ya hemos hecho anteriormente. Fíjense. Yo tengo, o voy a considerar, ya para la demostración, la imagen de la curva, ¿vale? Yo sé que esta imagen es compacta, ¿por qué? Porque la curva es una función continua, y además, pues el intervalo 0 1 es compacto, ¿no? Porque es cerrado y acotado, ¿vale? Entonces, recuerden que la imagen, ¿no? Mediante una función continua de un conjunto compacto, es un conjunto compacto. Y además yo tengo que, bueno, el punto Z0 no es un punto que pertenezca a la curva, eso es por hipótesis, ¿No? Entonces es una proporción que habíamos ocupado anteriormente, ¿no? La que sigue, que es que entonces bajo tales condiciones Puedo encontrar una delta mayor a cero Que me sirva como distancia entre sigma, ¿no? De 0, el 0, 1, es decir, los puntos de la imagen de la curva Y Z0. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Bueno, pues a ver, vamos a... Tenemos la siguiente situación Que es creo que el único dibujito que voy a hacer el día de hoy Que está muy sencillo, ¿no? Entonces la curva no tiene por qué ser simple, ¿no? Esta, esta sigma porque no lo dicen las hipótesis, pero el punto es imagínense la siguiente situación, aquí tengo como siempre mi conjunto este U ¿no? por algún lado tengo mi punto Z0 y lo único que estoy haciendo acá es bueno, fíjate en la imagen de la curva la curva puede hacer cosas así, ¿no? inclusive darse vueltitas, ¿no? entonces ahí está esa es la curva, esa es la curva así entonces a lo que me refiero con la distancia es bueno, aquí está Z0 dentro de, de la región que acota la curva, entonces lo que me dice la afirmación esta es que debe existir una delta mayor a cero donde delta es la distancia, ¿no? Entonces, este, es, recuerden que es el ínfimo, ¿no? Sobre los puntos en la imagen, ¿no? De la curva, del 0, 1, y lo que estoy tomando aquí es la distancia entre esos puntos y z0. Lo que estoy diciendo es que existe una distancia positiva, cosa que en el dibujo es intuitivamente clara, ¿no? Porque, pues, a ver, por ejemplo, aquí en el dibujito tendré que fijarme la distancia más chiquita que hay entre z0 y la, los puntos de la imagen de la curva, pensemos que es esta delta, ¿no? Entonces, esa delta mayor a 0 es la que nos habla la la afirmación que vamos a hacer vale Pero Bueno, sale. Entonces ya tenemos esa delta entonces ahora ya que, de, ya que tengo esa delta voy a tomar epsilon igual a del entre 2, es decir, esa distancia la voy a dividir entre 2 y voy a considerar la bola con centro en Z0 y radio epsilon, vale, lo que estoy haciendo es trazar una bolita alrededor de Z0 cuyo radio sea la mitad de la delta que me tome ¿Vale? Y voy a hacer una pequeña cuentita que me va a permitir ver que bajo tal condición voy a poder acotar por abajo este denominador ¿Por qué lo quiero acotar por abajo? Porque como es un denominador quiero en algún momento sacar el inverso a este elemento Z menos Xi y que me quede acotado por arriba por alguien Entonces por eso quiero acotarlo por abajo ¿Va? Entonces ¿cómo hago la cota? Si me tomo Z un punto en dicha bola ¿No? Centrada en Z serie con radio epsilon Y me tomo Xi este punto que esté en la imagen de sigma Entonces que sea sigma de alguien Sucede lo siguiente Si yo me tomo O calculo la norma de z menos xi Esta cosa por lo que les hemos dicho La desigualdad que luego la gente llama el antitriángulo Es mayor o igual a xi menos z0 Menos z0 menos z Aquí les recuerdo la desigualdad esta que llevamos del antitriángulo le dice lo siguiente, le dice que XI si, menos Z es mayor o igual a la norma, ¿no? De XI si, y luego aquí meto un punto nuevo que es Z0 menos Z0 menos Z. No, pero fíjense, cuando yo calculo la norma de estas normas, estas dos normas que tengo aquí ya me producen números reales. Entonces esta norma en realidad es el valor absoluto. Y el valor absoluto de cualquier número es mayor o igual al número en cuestión, ¿no? De ahí saco que esta cosa sea mayor o igual a la norma de XI De esta XI menos Z0 Menos la de Z0 con Z Que es la desigualdad que estoy ocupando ¿Va? En la demostración ¿Qué es esta? ¿Va? Entonces, ya que hicimos eso, notamos lo siguiente El punto de este XI está sobre la curva sigma Y este Z0 Bueno, pues estos los hemos tomado de tal manera que tiene una distancia positiva O sea que esta diferencia queda acotada por abajo Por 2 veces Epsilon, recuerden, ¿no? O sea, quedó acotado por Delta, pero Delta es 2 veces Epsilon por esta ecuación, ¿no? Entonces, por eso es que se queda acotada por esto que tengo aquí Y por otro lado, como Z lo estoy tomando en la bola, con centro Z0 y radio Epsilon, la distancia de z 0 es menor a Epsilon, entonces cuando le pongo aquí el signo de menos, eso me voltea a la desigualdad y me va a quedar pues menos Epsilon, ¿no? Que lo que me está diciendo esto es que la distancia de Z a el punto en y este es mayor o igual a epsilon. Va, de hecho estricta, es estrictamente mayor, ¿no? Porque aquí este, esta diferencia era más chiquita que epsilon, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es lo que me importa es acotar. Entonces por eso aquí puse el, el mayor o igual. Bueno, ya tengo acotada esta diferencia por epsilon. Entonces ya logré la primera cosa que les dije. Quiero acotar esto porque en algún momento quiero sacar recíprocos y quiero que esto quede acotado superiormente. ¿Va? Ahora sí. Vamos a pensar en lo que queremos demostrar. Que es. Que la derivada esta es ese término que tengo aquí. ¿va? Entonces, lo que voy a hacer, lo que quiero calcular es el límite de cuando esta tiene z0 de f de z menos f de z0 entre z menos z0. Y quiero ver que eso me da esto: 1 entre 2 pi y la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z al cuadrado. ¿va? Entonces, este. A ver, rojo, ¿no? Entonces, es esto. Entonces lo que quiero calcular es, fíjate de que eso es equivalente a decir lo que estoy haciendo acá. Lo que me gustaría ver es que el límite cuando está tiende a z0 de f de z, menos f de z0 entre z menos z0 es igual, bueno, a eso le resto 1 entre 2pi, la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z0 al cuadrado, y eso lo integro respecto a xi, y quiero que ese límite me dé 0, ¿va?, Vean que lo que estoy haciendo es, aparece Z0 aquí, aquí y acá, porque estoy calculando la derivada de forma puntual, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí es calcular la derivada en Z0, ¿va? entonces pues bueno, voy a empezar por ese punto, ¿sí? Y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Pues alguna vez que demuestre que se vale en ese punto, ya voy a poder decir, bueno, entonces se vale para cualquier, este, para cualquier este punto la derivada, ¿va? Entonces, quiero ver que ese límite es 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a analizar lo que está dentro del límite va pues voy, a, voy a empezar a ver qué sucede con eso que tengo aquí. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues recuerden que la F está escrita como un integral. Entonces, básicamente voy a sustituir lo que quiere decir la F. Y lo que sí. quiero ver básicamente es que puedo hacer chiquito esto cuando esa bueno. tienda está cero. Entonces, voy a hacer una estimación. ¿no? Como sucede en análisis. Entonces, esa es la siguiente línea, ¿no? Esa primera línea. Vean que eso que tengo del lado izquierdo no es más lo que está dentro del límite. ¿Va? Y ahora sí, vamos a empezar a mover las manos. Bueno. Yo sé que f de z es la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z. Lo que voy a hacer va a ser sustituir este f de z y vean que eso me produce ese término que aparece en el primer integrando, ¿no? Que está entre el paréntesis, ese que tengo acá. ¿Va? Vean que aquí tengo 1 entre 2pi, que eso aparece siempre como factor en la definición de las damas integrales. Por eso lo estoy sacando como factor común. Aquí 1 entre z0 lo estoy sacando como factor común entre los dos términos que tengo acá. Y aquí las estoy juntando los valores de f de z y los valores de f de z0 Que aparecen en la integral de una sola integral ¿no? Que es este integral sobre sigma de ese primer término que ya vimos aquí Y luego el segundo término que es exactamente el mismo Pero en el denominador aparece xi menos z0 ¿Va? Que es lo que tengo acá Y vean que el segundo término que es el límite ¿no? Que quiero ver que es Estoy escribiendo exactamente igual, tal y como lo tenía Llegó a esa expresión que tengo acá Ok, Entonces, una vez que tengo esa expresión que, te, que a la que yo llego acá, fíjense, voy a hacer lo siguiente Voy a fijarme en el integrando de esa este primer, primera este, expresión Y voy a, re, voy a hacer aquí la suma de, de fracciones que hay Miren que lo que tengo que hacer aquí es, el factor común es f de xi Que bueno, aquí aparece directamente Y si yo hago la diferencia de 1 entre xi menos z, menos 1 entre xi menos z, 0 el denominador me queda el producto de los denominadores, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el numerador. El numerador me quedaría si menos z0. Luego eso, menos, paréntesis, si menos z. Ven que como la xi aparecen con signos contrarios, se van a simplificar y me va a quedar simplemente z menos z0. Que es lo que aparece en la parte de aquí arriba de la integral de abajo. Entonces, ya reduje esta, esta expresión, ¿no? Que proviene de los. De las definiciones de las F mayúsculas. Y me está quedando eso que tengo aquí. Y otra vez, el segundo término, no le hago nada y simplemente lo reescribo tal y como estaba. ¿Va? Que es este segundo término. ¿Va? Este entonces, hasta ahí vamos bien. Segunda línea. Siguiente línea. Bueno, pues ahora sí voy a, voy a hacer una observación. vengan cuando hice la reducción, aquí me queda Z menos Z cero. Y aquí me queda Z menos Z cero. Como la, de la derivada es respecto a x entonces, estas cosas es constante. Puedo sacar el z menos z0. Se van a cancelar con esto. Y me queda simplemente como primer sumando de esta igualdad. La integral, ¿no? Sobre sigma de f de xi entre xi menos z por xi menos z0. pues ya repito, lo que hicimos fue simplificar esto. Ya me va a quedar la integral. Bueno, 1 entre 2pi y la integral sobre xi de f de xi entre xi menos z0. Vean que, como ya desapareció el z menos z0. Ambas integrales puedo acomodarlas, ¿no? Entre el mismo signo de integral. Ajá. Y me va a quedar simplemente la diferencia de los integrandos. Eso que tengo aquí. Y me va a quedar como factor común el 1 entre 2pi y. Porque, repito, ya simplificamos el z menos 0 Entonces me queda eso que tengo acá. ¿Sale? Siguiente paso. Pues voy a también hacer la cuentita de lo que sucede en el integrando. ¿Va? Entonces pues voy a reducir las fracciones que tengo aquí. Otra vez. Factor común es f de xi. Y hay que ver qué sucede con eso que tengo acá. Bueno, pues si se fijan, lo que puedo hacer aquí es, puedo tomar el mínimo como un múltiplo de los este, denominadores, que es xi menos z0 al cuadrado, por xi menos z, y a utilizar ese para calcular las fracciones, ¿no? O sea, si me tomo este, ¿no? que tengo aquí, y lo divido entre el denominador que tengo acá, ajá, fíjense que lo que me sobrevive es un término xi menos z0, que se quedaría como numerador, y luego si hago lo análogo con este, ¿no? me va a quedar como el término del numerador, menos z con un signo de menos otra vez mi historia de antes eso va a hacer que una se cancele el axis y me va a quedar z menos z cero y me queda esa expresión que tengo acá sale y como otra vez estoy integrando respecto a x z menos z cero es constante y lo puedo sacar de la integral Entonces me queda ese integral que tenemos aquí y eso repito lo obtuve de analizar el límite que quiero sacar este que tengo acá porque estoy que es el límite lo puedo, lo puedo escribir en una sola integral y es esta integral que tengo aquí. ¿Va? Y eso y está padrísimo, ¿no? Porque o sea, fíjense que aquí ya tengo dependencia de z menos z0 y se lo quiero hacer tender, o sea, quiero hacer tender z a z0. Entonces, esto intuitivamente se viera a, a cero ¿No? Y es justamente lo que vamos a decir que el límite este va a ser justamente cero. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer eso de la tendencia? Pues con cuidado, ¿va? Entonces, voy a regresar a las desigualdades que hemos obtenido anteriormente. Para acotar ese integrando, yo ahora así mandar a cero toda la expresión que me interesa. Entonces vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos en el integrando ese que obtuvimos acá. Que es f de xi entre xi menos z0 al cuadrado por xi menos z. Entonces voy a sacarle la norma a ese integrando. Como, recuerden que como la norma es multiplicativa, y por ende también abre cocientes, esta norma la puedo calcular como la norma de f de xi entre la norma de el producto de xi menos z0 al cuadrado por xi menos z. Entonces, ahora voy a acotar inferiormente esto tal y como habíamos hecho anteriormente. ¿Para qué? Para que cuando saque el, este, el recíproco de este número me quede acotado superiormente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nada más recordamos lo siguiente. Recuerden que xi menos z0, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto, esta cosa queda acotada por epsilon, ¿no? Entonces... Al cuadrado me va a quedar acotado por abajo por epsilon al cuadrado Y este xi menos z Que pues saben queda acotado por epsilon Voy a quedar acotado otra vez por epsilon Y entonces esto va a quedar acotado por Epsilon al cubo por abajo Si se acorre Va a quedar acotado por 1 entre epsilon Y esta f Recuerden que la función f Era acotada en los valores De la, de la curva sigma ¿No? Y estos valores en si sí Estaban recorridos sobre la curva entonces, si yo, si yo digo que la cota eh, de la función esta f en sigma es m, vean que eso lo puedo acotar por arriba por m, entonces ya acoté el integrando por m entre epsilon al cubo. ¿Vale? Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues ahora sí, observo lo siguiente. Me voy a fijar en todo este término que obtuvimos de tomar la diferencia del de límite que queremos sacar menos la derivada, ¿no? Que es lo que queremos ver. Entonces, me voy a quedar en esta integral ¿No? Entonces escribo simplemente la integral que tengo Y le voy a sacar la norma Entonces, por propiedades de la norma Recuerden que la norma de un producto la es el producto de las normas Entonces me va a quedar el producto de z menos z cero Entre la norma, la norma la de 2pi y pi, pi, ¿no? Y tiene norma 1 Entonces me va a quedar la norma de 2pi Que eso es 2pi simplemente Porque es un número real Y me va a quedar eso Multiplicado por la norma de esa integral pero, recuerden que la norma integral es menor o igual a la integral de la norma. Entonces, si ocupo esa desigualdad, eso me va a quedar menor o igual a la integral sobre sigma de la norma del integrando, que es esto que tengo aquí. ¿Vale? Y ese integrando ya lo acotamos por m entre epsilon al cubo. Entonces, ese integrando es menor o igual a m por epsilon al cubo. Y recuerden que siempre que tengo acotado ya el integrando este Aquí lo equivalente a tomar el producto para la longitud del intervalo es la longitud de la curva sobre la que integro. Entonces, esta cosa me va a quedar menor o igual a la cota por la longitud de la curva sigma. ¿no? Entonces, me queda esa expresión que tengo aquí. ¿Y qué observamos aquí? Pues observamos que entonces, está bien padre, ¿no? Porque como esto que tengo aquí era igual a f de z menos f de z0 entre z menos z0 menos la integral de 1 entre 2pi la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z0 al cuadrado, lo que acabamos de observar es que si yo calculo la norma de lo que acabo de decir, eso me queda menor o igual a la norma zeta menos z0 entre 2pi, m entre epsilon al cubo por la longitud de la trayectoria sigma. Fíjense que aquí es constante m, epsilon, la longitud de la trayectoria sigma y 2pi. Pues lo único que aquí varía, ¿no? Es z a menos z0. Pero lo que yo quiero calcular es el límite cuando está tiendo a Z0, ¿no? Entonces si calculo el límite cuando está tienda a Z0, eh, aquí la cota superior va a tender a cero. Y eso me va a implicar que esto aquí va a tender a cero. ¿No? Pero si el límite cuando está tienda a Z0 de la norma de algo es cero, pues eso de hecho es equivalente a decir que ese algo tiene el límite cuando se tiende a Z0 igual a 0. Entonces eso me implica que este límite, cuando yo saco el límite a lo que está dentro de este, la norma, ¿no? En ese primer miembro, tiene que ser cero. Y es precisamente lo que queríamos demostrar. ¿Vale? Entonces, ya demostramos el primer resultado técnico, ¿no? Que es, si mi función, yo la defino como 1 entre 2pi, y la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z, y es integrado respecto a xi, entonces la derivada es 1 entre 2pi, la integral, vamos el resultado, ¿no? De f de xi entre xi menos z al cuadrado. Y es integrado otra vez, ¿no? Respecto a... ¿Sí? ¿Vale? A ver, dudas, preguntas... Digo, más allá de que esté técnico... Este... Digo, creo que esta promoción se sigue, ¿no? Nada más era... Ver... ¿Qué quiero escribir en la derivada? Reducir las integrales Y acotar esto para arriba Para que tenga, ¿no? Un término de la forma menos z 0 Y cuando toma el límite Eso lo puedo empujar a cero Y eso me implique que este se empuja también a cero Cuando tomo el límite ¿Vale? Entonces, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? como regreso al... No ah. Entonces Primer resultado técnico Ya lo tenemos ¿Sale? Entonces, recuerden Y voy a hacer bien insistente en esto En que lo que yo quiero aquí es Obtener una fórmula de Cauchy Para las derivadas esta ¿no? tenemos nuestra fórmula de Cauchy Que nos decía que A ver, voy a quitar las hipótesis Que ya se las tienen que saber a esas alturas Que f de z0 era 1 entre 2 pi La integral sobre sigma ¿No? De f de xi entre si sí menos está cero ocupado cuadrado de la notación, ¿no? Y es integrado respecto a x Vamos a ver, si quieren pongo la fórmula integral de coche. Pues, esto ya lo sabíamos desde ayer ah, ah, ah, Está pues, lejos Bueno, esa es, la, esa es la simple, ¿no? Que les dije que vienen los libros Esta, ¿no? Y eso, bueno, además, ¿no? No, no, hay, que, no hay que olvidarlo, ¿no? O sea, la f de z está cero multiplicada por el índice, claro, ¿no? O sea, yo les dije que por lo general en los libros Se quita el índice porque La integral viene sobre una curva simple, ¿no? Que es la fórmula que les dije ahorita, ¿no? Pero bueno, recuerden que en general no es solo lo que les dije, sino es f de 0 multiplicado por el índice. Perdón por eso de que olvidé, ¿no? Pero bueno, ¿esa es de la fórmula integral de Cauchy. Entonces pues lo que yo les dije es: bueno, no solo existe una fórmula para la f de z0, sino que en general existe para las derivadas. Lo que vamos a hacer ahorita es ver un resultado que nos permite decir lo siguiente. Siempre que tengas una función definida, ¿no? Como la integral de algo puedes calcular su derivada, ¿no? entonces lo que vamos a hacer es ocupar esa fórmula para liberar esa fórmula que tengo aquí y nos dé una fórmula para la enésima derivada de la función f, ¿vale? Entonces a ver, este va a ser nuestro siguiente resultado y dicho sea de paso se le conoce como las fórmulas integrales de Cauchy para las derivadas, que es otra vez un resultado técnico y para nuestra desgracia un poquito más difícil que lo que acabamos de demostrar. ¿Va? porque aunque es un argumento por inducción, las cosas se van a poner bastante pesadas. ¿va? Entonces, bueno, les presento la proporción directamente. Entonces, voy a leer las hipótesis. Fíjense, porque quiero que vean algo. Supongan que f es una función definida en u, un subconjunto de los complejos, que tiene valores en los complejos, y le voy a poner que esta función sea, fíjense, holomorfa. En este abierto U Que además no a pedir que sea conexo Hipótesis de toda la vida ¿Sale? Y aquí va la parte clave O primera parte clave del teorema Fíjense, fíjense que dice el teorema Entonces Todas las derivadas de F Existen en U Ahora es que me leer la proporción Ahorita les digo algo. Más aún Si ustedes se toman Z0 Un punto en U Y sigma Un lazo homotópico a un punto en u no en el cual z0 no pertenece a su traza es decir z0 no es de la forma sigma en algún punto y además sigma z0 se encuentra en la región acotada por sigma es decir si yo hiciera el dibujito sigma 0 se encontraría dentro de la z0 perdón, se encontraría dentro de la sigma bajo esas condiciones la caésima derivada de z0 multiplicada por el índice de la curva sigma respecto a z0 es k factorial entre 2pi y la integral sobre sigma de f de z entre z menos z0 a la k más 1 y eso integrado respecto a z. Fíjense que la fórmula de Cauchy, la normal, la obtuvimos cuando k es igual a 0, ¿no? Porque la cero décima derivada de una función es por definición la función. Entonces, 0 factorial es 1. Y aquí me aparecía como denominador z menos z 0 ¿No? A la 1. Entonces, eso ya me completa todo el cálculo de las derivadas. Ahora, aquí lo que quiero resaltar, antes de irme hacia cualquier otra cosa, es que vean lo que está diciendo el resultado. Yo estoy empezando con una función que es holomorfa. Holomorfa es ser una vez diferenciable en el sentido complejo. Fíjense qué es lo que me está diciendo el resultado. Si tu función es diferenciable una vez en el sentido complejo va a ser diferenciable de todos los órdenes en el sentido complejo este resultado ya se los ha comentado bastante Frank antes no una función que es diferenciable una vez en el sentido complejo va a ser diferenciable de cualquier orden en el sentido complejo ese es otro resultado que se vale para la variable compleja para el análisis complejo pero que no tiene Análogo en el caso real. De hecho, en el caso real es falso. Ustedes tienen funciones que son diferenciables, como funciones de R en R, pero cuya segunda derivada no existe. ¿No? Y en general, tienen funciones que son diferenciables de grado N y que no tienen N más 1 derivada. En el caso complejo eso no existe. Si son funciones diferenci diferenciables en el sentido complejo, todas sus derivadas siempre tienen que existir. ¿Si ¿Sí ven qué resultado tan increíblemente guau? ¿No? Y no solo eso, sino que tenemos una fórmula para calcular las derivadas, ¿no? En un punto. Claro, va a decirme, a lo mejor usted, la fórmula está chifa porque es con un integral y las integrales pueden ser complicadas. Sí, ¿no? Pero no deja de ser una fórmula, ¿no? Este, interesante que sirve para cualquier función holomorfa. ¿no? Y eso ya tiene bastante mérito, ¿no? Entonces, ahí está. eso es lo que dice la fórmula integral de Cauchy para derivadas, que ya nos dan un resultado increíble porque no va a ser insistente es algo que no se cumple para nada en el análisis real, ¿no? O en el cálculo de una variable, ¿va? Entonces, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Voy pues a hacer un argumento por inducción, ¿Sale? Entonces, bueno, prepárense porque la demostración es sencilla, pero esta vez un poquito técnica. Hay que hacer varias cuentas, ¿va? Entonces, empezamos. La base es cuando k es igual a cero. Y como hemos visto anteriormente, cuando K es igual a 0, es directamente la fórmula integral de Cauchy. Entonces, en ese caso, no hay nada que demostrar. ¿Sale? Entonces, pues, realmente, el argumento que voy a utilizar va a ser eh, lo que mucha gente llama el segundo principio de inducción, o inducción generalizada. ¿Sale? Entonces, bueno, eh, la hipótesis de inducción, inducción generalizada es, voy a suponer que el resultado vale pues, para todas las funciones, ¿no? Que cumplen la hipótesis, y que además tienen un índice J menor a K. Lo que quiero ver entonces que es que la función de esta f que estoy tomando aquí tiene késima derivada bajo estas hipótesis. ¿Vale? Entonces bueno, aquí fíjense que lo que estoy escribiendo en esta línea es, en particular estoy diciendo que para cualquier j más chiquito que k, la derivada, ¿no? Esta yo sé que existe, porque es la hipótesis de mi, de mi principio de inducción generalizada, y además la puedo calcular como lo dice la formulita de arriba. ¿Va? Lo pues, repito. Bajo estas hipótesis yo quiero ver que. Fíjense, porque la j es más chiquita que la K en k la derivada también va a existir sale y para eso voy a básicamente tomar directamente o recordar que lo que quiero calcular es el es límite ¿qué límite el límite cuando esta tienda está cero de la k menos un derivada en z menos la k menos un derivada en z0 en z menos z0 quiero ver que este límite cuando esta tienda está cero existe y que además es igual a eso que tengo aquí ¿sale? Ahora, aquí lo que voy a hacer para reducir las cuentitas es Voy a multiplicar ese límite que tengo aquí por el número de vueltas Recuerden que ese número de vueltas es una constante, es un número entero Entonces, demostrar que el límite cuando usted tienda Z0 de esta cosa que tengo acá Es equivalente a demostrar que el límite ¿no? que les pongo aquí multiplicado por el número de vueltas existe Porque repito, el número de vueltas es algo que es constante entonces, voy a multiplicar por el número de vueltas porque recuerden que la fórmula integral de Cauchy me dice no solo algo de la derivada, sino del número de vueltas. Y si quiero ocupar la hipótesis de inducción, pues tengo que multiplicar por el número de vueltas para que aparezca esta fórmula, ¿no? Entonces, pues es que multiplico aquí por el número de vueltas, pero al final de cuentas, recuerden que lo que tengo aquí es el cociente que me sirve para calcular la caésima derivada, ¿va? Porque aquí es en término de la un unésima derivada. Entonces, ahora sí. Pues ocupo la hipótesis de inducción. La depósito de inducción me dice, bueno, k menos 1 trivialmente es más chiquito que k, Pues puedo aplicar la depósito de inducción y me dice Esta f eh, K menos -1, 1 derivada en z Es K menos 1 factorial Entre 2pi Que es este término que tengo aquí La integral sobre sigma De f de xi entre Si menos z a la k de xi ¿sabe? Entonces, Ahí está Esto que tengo aquí es este primer factor que tengo aquí ¿Va? Y hago lo mismo respecto a Z0 Entonces, este que tengo acá lo sustituyo Y me queda eso que tengo aquí, ¿no? Este es el mismo que al lado Pero nada más en vez de restarle Z, estoy restando Z0, ¿sale? Ambos factores tienen ese factor K-1 este, Factorial entre 2pi y Por eso lo de aquí como factor común Y el cociente Por Z menos Z0 lo estoy poniendo como 1 entre Z menos Z0, ¿no? Para que me quede eh, dentro del renglón ese, ¿sale? Entonces, tengo Que eso que tengo aquí es directamente esos integrales que tengo acá. Entonces, voy a ocupar un poquito un truco parecido. De hecho, ni es truco, ¿no? Eh, a lo que hicimos en la demostración anterior. Voy a reescribir estas dos, dos integrales como una sola integral. Por eso voy a intentar hacerlo, ¿va? Pues por eso voy a ocupar algunas ideas eh, bastante aquí. Si van a hacer un truquito. Aquí si va a haber un pequeño truquito porque voy a querer que esas integrales, ¿no? O sea, justamente, ¿no? O sea, cuando Z, voy a tener Z0, ¿no? Quiero que ese que tengo aquí se aproxime a, un, a la integral que tengo acá. ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer, es justo ese truquito de hacer las integrales chiquitas juntándolas de forma adecuada. Entonces, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, fíjense. Voy a notar que tengo la siguiente identidad. 1 entre x menos z elevado a la k lo puedo escribir como la siguiente suma de funciones racionales. 1 entre x menos z a la k menos 1 por x menos z0 más Z menos Z0 entre si menos Z a la K Si menos Z0 ¿Va? Esto no es más que una pequeña cuentita, ¿vale? Es parecida a la que hemos dicho anteriormente, así que pues chequenla ¿no? Entonces es una pequeña identidad que nada más viene de reducir las fracciones de acá, ¿va? Entonces, okay. Entonces ya tengo eso Ahora, ya que tengo esta pequeña cuentita que tengo aquí, fíjense lo que voy a hacer es Voy a sustituir este denominador por la suma de denominadores que tengo aquí, ¿no? En qué expresión, en esa primera expresión que tengo acá Esa que estoy subrayando aquí, va, esa No, porque ahí tengo el denominador a la K Entonces, me va a quedar en el numerador f de xi Que es esta f de xi que aparece aquí Que aparece de aquí, ¿no? Y me aparecen cada uno de los factores de la, este, de la identidad que tengo, ¿no? El primer factor es f de xi entre Xi menos z a la K menos 1 Por xi menos z a 0 Este que tengo acá es este primer sumando y en el segundo sumado tengo el denominador si menos, k a la, si menos z a la k, entre si menos z0, y luego un numerador que es menos z menos a 0 y no olvidemos modificarlo por su f de x. Y, y fíjense que la segunda integral que tengo aquí, le estoy dejando tal y como, como estaba antes, ¿no? Este integral que tengo acá. ¿Sale? Entonces bueno, lo único que hice fue sustituir esto que tengo acá por utilizando la igual, la identidad de esa para que me quede eso que tengo ¿Vale? Ahora. Aquí voy a hacer una pequeña observación más. ¿No? Ok. Ahora, observemos también lo siguiente, ¿no? Observemos que yo puedo entonces eh, dentro de las integrales que tengo acá, voy a querer asociar dos que se parecen mucho, A saber, esta que tengo aquí, que es la que proviene, ¿no? Este primer integrando, ¿no? Esa que estoy subladendo aquí y la que tengo acá. Las voy a, las voy a. La, la final. Las voy a juntar porque. Como antes voy a poder hacer las chiquitas Bajo una cierta condición Entonces vean, lo que son aquí realmente es nada más Aplico esta integral En este término en este término ajá, Me queda como la suma de las integrales Y junto la primera integral con la tercera Y me va a quedar eso que tengo aquí ¿No? Me va a quedar la integral sobre sigma de la f de xi Entre pues, esto que tengo acá Luego me queda la última integral luego aquí esa integral la voy a mandar para acá ¿Va? ¿Por qué? Porque no que esta segunda integral tiene aquí un, otra vez, ¿no? Un factor z menos z 0 Que con el factor z menos z 0 que tengo aquí, me, a la hora de dividirlo se van a simplificar, porque estoy integrando respecto a así. Entonces esto va a ser una constante. Y entonces la primera integral y la tercera integral van a tener dependencia de 1 entre z menos z 0 que es lo que estoy poniendo acá. Y la ¿Sí? segunda ¿Sí? integral ya le quité la dependencia de 1 entre z menos z 0 que es esa que tengo acá. ¿Sale? Entonces por ahí va más o menos el por qué quiero asociar entonces, la primera y la primer? tercera y que quede libre la segunda que es porque eso me está permitiendo bueno esa segunda integral no va a tener dependencia de 1 entre zeta menos z 0 no como, como, como acabamos de ver aquí entonces ya tengo esa desigualdad va entonces ahora sí fíjense puedo hacer lo siguiente función f de x y exi de entre x menos z0 puedo aplicar la hipótesis de inducción y y después, a la función de alfa, f de z igual a la integral sobre sigma de la función, que es esta que tengo acá que es la que formo con esta y el segundo denominador pido entre x menos z y qué me dice la hipótesis de inducción que esta función que tengo aquí tiene pues cualquier derivada hasta antes que k en particular tiene la derivada k menos 1 valorada en z 0 que es k menos 1 factorial entre 2pi la integral sobre sigma de la función entre si sí menos z0 a cero, la k, k de xi Porque aquí aparece un k más 1 Porque no recuerden por que la función lleva un Si menos z0 dividido Entonces, como la fórmula, ¿no? La de inducción me da un k Y aquí tengo un cociente más me va a quedar este k más 1 que tengo acá ¿Sale? Y esa es la k menos 1 derivada de la función esta f que definía acá ¿Sale? Ok ¿Para qué quiero hacer eso? Bueno, ahorita, ahorita se van a dar cuenta. no Entonces, a ver, ahí está la k menos la 1 derivada. Ahora, fíjense que por definición, la k menos 1 derivada que acabamos de obtener, por la de inducción, la puedo calcular como este límite que tengo acá, con las k menos un menos dos derivadas, ¿no? Porque quería aplicar, ¿no? La hipótesis de inducción. Y más que generalmente quería aplicar la inducción generalizada. Porque quiero utilizar todos los casos anteriores. ¿No? Pues bueno. Si ocupo, ¿no? La formulita esa que no es más que el cálculo de la k menos 1 derivada, no, es las la k 2 que... derivadas, como las k menos 2 derivadas, otra vez, ¿no? Se valen ellas de hipótesis de inducción, tienen una fórmula integral, ¿no? Y si yo ocupo las fórmulas integrales, vean que me queda lo siguiente. La k menos 1 derivada, en si esta cero la puedo calcular como k menos 2 factorial, entre 2pi. El límite cuando está tendencia Z0 de 1 entre Z menos Z0. Aquí lo que uno empieza haciendo es escribir ese denominador como 1 pues, entre Z menos Z0, ¿no? Como un recíproco. Y aquí me quedan las integrales de la función esta F, sus K menos 2 derivadas, que están dadas por esas dos integrales, ¿no? La primera idea es f de Xi entre Xi menos Z a la K menos 1. Eso dividido entre Xi menos Z0. Y eso es porque estoy calculando, ¿no? F pero evaluada en Z. Y cuando la evalúo en Z0, aquí me va a quedar el mismo término el mismo término y por eso que aquí me queda con, con denominador K. ¿Sale? Entonces bueno, tengo esa expresión que tengo aquí. ¿Pero qué no hizo entonces pueden preguntar, bueno, ¿para qué quieres tanta parafernalia? Bueno, pues fíjense por lo siguiente. Fíjense que eso es lo que me está diciendo entonces que el límite, cuando está sí. tiendo Z0 de 1 entre Z0, la integral sobre sigma de F de Xi, entre... Si menos z a la k menos 1. Si menos z0 menos no, f de xi si de de menos z0 a, a la k -1. y su integral respecto a xi, va a ser igual, paso esto que tengo acá multiplicando, multiplicando al otro lado, me va a quedar 2pi entre k menos 2 factorial, me va a quedar la derivada k menos unésima en z0. Pero la derivada k menos unésima en z0 tiene una fórmula a partir de la integral que es lo que obtuvimos con la hipótesis de inducción, que es esta que tengo aquí. Entonces si sustituyo la k menos 1 derivada, que es k menos 1 factorial entre 2pi, vean que los 2pi se van a simplificar y me va a quedar simplemente un factor que es k menos 1 multiplicado por la integral de f de xi entre xi menos está 0 a la k menos 1 de xi. ¿Sale? Y ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Quédense viendo feísimo a esa integral que tengo aquí. ¿Va? Bueno, de hecho, al límite completo quédensele le viendo feo, a lo que estoy, les estoy sacando el límite, y quédensele le viendo feísimo eso que tengo acá arriba. Si se fijan, este 1 entre z0 y esta diferencia de integrales, es este 1 entre z0 y esta diferencia de integrales. ¿No? Entonces, este primer integrando súper feo, porque esta consta de dos integrales, lo estoy escribiendo como una sola integral. A saber, k-1, la integral sobre sigma de f de x entre xi menos z0 a la k más 1. Y es integrado respecto a. Sí, Entonces, eso está padrísimo porque este primer término que tengo aquí Este primer término gigante Lo voy a poder intercambiar en el límite Por este, este factor que tengo acá ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está Entonces, ya tengo una forma de cambiar este primer integrando ¿Sale? Entonces, ahora sí Por otro lado, lo que quiero hacer es analizar El segundo integrando que aparece en esta fórmula Que es este que tengo aquí ¿vale? que es la, f de x entre x menos, en menos z a cero, la k entre x menos z0 y es integrado respecto a xi ¿va? ¿va? entonces quiero analizar qué ce... sucede con este integrando cuando no. z tiende a z0 ¿por qué? porque ya sé que este primer integrando cuando z tiende a z0 no, tiene no, un límite y es eso que tengo acá ¿No? entonces me falta ver qué sucede con este Vamos a ver ¿cómo lo vamos a hacer con ese? pues otra vez vamos a hacer algunas pequeñas cuentitas ¿no? y las pequeñas cuentitas que vamos a hacer aquí fíjense son las siguientes, que otra vez es un poquito parecido a lo que teníamos hecho anteriormente. Voy a analizar Pero la diferencia después, de integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z a la k. Y eso le voy a restar la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z 0 a la k. ¿Vale? Y Bueno, ambas integrales respecto a xi. Y voy a observar lo siguiente. Voy a aplicar exactamente la misma observación que aplicamos hace ratito. ¿Cuál es la observación? ¿Se acuerdan que obtuvimos una fórmula para 1 entre z menos xi a la k? Que es esta que tengo aquí. Entonces, voy a volver a aplicar esta formulita, ¿no? Para reescribir esa primera integral y utilizar, esta vez, ¿no? Dos sumandos, ¿no? Que es la misma cuentita que tenemos acá, que es cerca de eso que tengo aquí, exactamente lo los no que teníamos arriba, ¿no? El, el cálculo este de aquí sustituyendo estoy, estoy este, integrando, ¿no? Utilizando los dos factores que tenía. ¿Sale? Y ahora. Voy a hacer algo parecidísimo a lo que hice en la parte de arriba. El segundo integrando tiene el término z menos t0, que es constante. ¿no? Entonces voy a dividir esta integral que tengo acá en dos integrandos y voy a querer juntar la primera de esas integrales con esa tercera, que es esto que se ve acá abajo, y la segunda la voy a dejar, que no Como integral ahora, sacando su factor z menos t0. Ya fijan es exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Sale? Entonces tengo estas diferentes integrales. Uh -huh. Y ahora, voy a ocupar otra vez la hipótesis de inducción. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, pues lo voy a hacer de la siguiente forma, ¿no? Vamos a notar aquí que si yo calculo o si observo, ¿no? La integral sobre xi de f de xi entre xi menos z a la k menos 1, eso lo multiplico por xi menos z0, esta función que tengo acá es holomorfa, ¿no? En C quitándole los puntos de la curva, ¿no? Que es la hipótesis de inducción, ¿no? Y como es holomorfa, en particular, yo sé que esta función es continua. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner esta condición de continuidad para acotar para esta integral, dale como hicimos en la demostración del lema anterior. ¿Va? Entonces, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pues voy a observar lo siguiente. Si yo calculo entonces la norma de la integral, esta que acabamos de comentar, eso es menor o igual a la integral de la norma del integrando. ¿Sale? Y entonces, observo lo siguiente, ¿no? Puedo acotar otra vez el integrando, ¿no? tomándome una distancia positiva, que a la delta, ¿ajá? aquí me va a quedar acotada, ¿no? Por abajo por epsilon medio hasta la k más 1 y si m es la cosa que tiene f sobre la curva sigma pues esto me va a quedar acotado no con la m entonces esto me va a acotar el integrando que tengo aquí y por supuesto no para que se valga la cota hay que multiplicar toda por la longitud de la curva no sobre la que estoy integrando entonces tengo esta cota por arriba sale para este integrando que tengo acá entonces, una vez que tengo esto, pues está bien padre, ¿no? Porque lo que sucede aquí es que entonces, fíjense que este segundo factor que tengo aquí, si yo calculo su norma, eso me va a quedar menor o igual a la norma de z menos z0 por la cota que acabamos de obtener, que es esta que tengo aquí. ¿Sale? Y entonces, cuando Z tiende a Z0, pues como aquí tengo Z menos Z0, la norma de eso, por una constante, esto va a tender a cero. ¿No? Entonces voy a hacer chico esta segunda, esta segunda integrando ¿Vale? Ok, entonces bueno, si se fijan, ya hice chiquito este segundo integrando cuando se tiene 6 a Z0 Y ese segundo integrando era peligroso, ¿no? Porque tenía el factor Z menos Z0 Aquí estoy viendo que lo puedo hacer chiquito ¿Va? Pues ahora sí ¿Cómo juntamos todo esto? Bueno, pues aquí entonces llegamos a que entonces yo calculo el límite cuando se tiene 6 a Z0 del integral de Xi pronto sobre sigma. De f de Xi entre X menos Z a la K, de Xi, y eso el resto la integral sobre sigma. De f de Xi entre X menos Z0 a la K, y eso lo eh, resulta Xi. Este límite me va a dar cero. Porque es lo que acabamos de ver en la parte de aquí arriba, ¿no? es la integral que acabamos de analizar. Y estoy viendo que lo que tengo acá, ambas cosas van a, ir a dar a cero. pues esta, esta diferencia de integrales van a dar a cero, ¿no? Que es lo que estoy diciendo acá. Y entonces, ahora sí, recuerden que estas integrales que tenemos acá nos permitía entonces calcular el límite ¿no? de la k menos una derivada en k menos la k menos una derivada en z0 luego se divide entre z menos z0 por el número de vueltas de xi respecto a z0 y lo que me está quedando del cálculo que acabamos de hacer es lo siguiente anteriormente habíamos obtenido ¿no? que este obteníamos ¿no? o sea justa, justame, no de hecho aquí les ¿no? La, la ecuación 8 esta ecuación que tengo acá Habíamos dicho que este primer parte del límite me quedaba k menos 1, es integral que tengo aquí. La ecuación 9 es la ecuación que acabamos de poner, que es que el límite este que tengo aquí, ¿no? me Precisamente 0. Y estoy esas dos cosas, ¿no? En la expresión que obtuvimos, ¿no? Por esto que tengo acá, me va a quedar el k menos 1, que aparecía, ¿no? De esta ecuación 8, por k menos 1 factorial entre 2pi, que eso es el ecuación de inducción, la integral sobre el sigma de f de xi, entre xi menos está 0, la k más 1, es un integral respecto a xi. Luego aquí me va a quedar más k menos 1 factorial entre 2pi, y la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z0 a la k más 1 y eso de xi, ¿no? Y eso lo obtengo precisamente, ¿no? De la ecuación 9. Ahora, si se fijan, exactamente aquí tengo la integral de algo, la integral de algo y los algo son lo mismo. Lo único que diferencia esos algos es los coeficientes. Fíjense que aquí tengo como coeficiente k menos 1. Por k menos 1 factorial entre 2pi Y que tengo como coeficiente k menos 1 factorial entre 2pi Y bueno, fíjense que si este coeficiente que tengo acá yo lo divido en 2 Que es k multiplicado por k menos 1 factorial entre 2pi Y luego me va a quedar un menos k menos 1 factorial entre 2pi Y eso multiplicado por su debido integral Vean que ese menos k menos 1 factorial entre 2pi Se va a simplificar con este que tengo acá y simplemente me va a quedar k por k menos 1 factorial, 2pi, la integral que tengo aquí. Pero k por k menos 1 factorial es k factorial. Entonces me va a quedar aquí. k factorial, 2pi, la integral sobre sigma de f de xi, entre xi menos z0, es elevado a la k más 1. Y eso, la integral respecto a xi. ¿Va? Y eso es que es lo que estoy demostrando. Que este límite que tengo aquí existe y es igual a eso que tengo de este lado. ¿No? Pero ese límite que tengo aquí... No es más que tomar la derivada respecto a z de la función f, eh, bueno, la función f, k-1 derivada de eso eh, en z, multiplicada por el número de vueltas en sigma respecto a z0, y esa derivada, valorarla en z0. ¿Vale? Fíjate. Como eso que tengo aquí es una constante, el número de vueltas vimos que de hecho era un número entero siempre, la derivada de el producto una constante con una función es la constante por la función entonces simplemente me quedaría el número de vueltas multiplicado por la derivada de la k menos 1 derivada de z0 pues eso es la k derivada de f de z0 por el número de vueltas y eso es k factorial entre 2pi la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z0 a la k más 1 y eso es precisamente lo que queríamos demostrar ¿no? que es la fórmula esta integral de Koji uh -huh. Ok, si se fijan la demostración, claro, fue bien técnica porque utilizó el lema que vimos, utilizó una dicción generalizada para poder tratar todos los casos anteriores, ¿no? Y con eso obtuvimos un buen de de igualdades que fuimos acotando para ir consiguiendo que los límites sucedieran. No, es una prueba complicada, no se los voy a mentir, ¿no? Entonces bueno. A ver, aquí la pregunta sería, ¿tienen alguna duda este, respecto al proceso que hicimos en la demostración? Ahora con todo gusto se las este se las este puedo resolver. Pero si no, pues es una de esas demostraciones que bueno, ahí tienen, ahí, ahí tienen guardada, se pueden sentar a leerla con calma en su casita y darse cuenta que bueno, todo va teniendo sentido como más o menos fuimos viendo ahorita. Pero lo más importante aquí quizás es el resultado, ¿no? El resultado nos está diciendo, una función holomorfa siempre va a tener derivadas de todos los órdenes, ¿no? Y la, hay una fórmula para calcular las derivadas de todos los órdenes Que es esta que tengo aquí ¿Vale? La repetimos La késima derivada en Z0 Multiplicada por el número de vueltas de la curva en Z0 Es K factorial entre 2pi La integral sobre la curva en cuestión De F de Z Entre Z menos Z0 A la K más 1 De Z Te Repito, si la emoción no la tienen presente ahorita Eso es con lo que se tienen que quedar no Con la fórmula integral de cosí para todas las Ahora sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Muy bien, entonces, si no hay dudas ni comentarios, este, bueno, quedan dos minutos. De todos modos, aquí ya termina el capítulo. Eh, por supuesto, ¿no? O sea, tal y como se estudió la fórmula de Cauchy, la que vimos aquí anteriormente, este, uno puede ponerse a hacer ya de aquí ejemplitos, ¿no? O sea, pero aquí ya les dice dos ejemplitos este, de la fórmula normal. Ya se imaginarán, ¿no? Que con la de las derivadas, pues sirve, ¿no? Para cuando en vez de tener un cociente, ¿no? Con un este con un denominador cualquiera, tengo un cociente con una potencia, pues aquí podemos hacer ejempl varios ejemplos van a venir este ejemplos de esto en la tarea. Entonces, bueno, aquí termina, este, pull aparte, ¿no?, de, de lo que, de lo, del capítulo, este, 3, de integración compleja. Eh, aquí ese comentario que les puse no es más que volverles, ¿no?, a recordar, ¿no?, que es un resultado que se tiene nada más en el análisis complejo, no en el real, porque hay funciones, ¿no?, en el caso real, que son una vez diferenciables, pero su segunda derivada ya no existe, ¿no?, este quizás, a ver ya si quieren más para aprovechar el último minutito este, está, Y bueno si a lo mejor les quedó ganas de ver un ejemplo de esto Voy a echarme un ejemplito de un minutito que uno puede hacer con estas fórmulas Que es un ejemplito bien conocido por ustedes Va y creo que si sí no sale en un minutito Entonces a ver este conectado esto pues, ok Estoy, me va a quedar como medio minuto Va pero bueno Fíjense Un ejemplito donde podemos aplicar esto es Ustedes cal han calculado, ya por ejemplo, la integral. Aquí lo puedo poner, ¿no? Sobre pues, la frontera, ¿no? De. Voy a ponerle sobre. Pues, sí, sobre un círculo, ¿no? De menor o igual. Voy a, voy a hacer el caso fácil, ¿no? Menor o igual a 1. De, por ejemplo, 1 entre z a la k. ¿No? Ese que tengo acá es un 1. ¿Sale? Entonces, y eso resulta z. ¿No? Entonces. Esa cosa, pues obviamente, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Encierra el punto singular de la función de 3, que es igual a 0, ¿sale? Y la pregunta es, ¿cuánto valdría esa integral? Bueno, pues ustedes se pueden poner a hacer las cuentitas y ustedes recuerdan que la integral tiene de dos sopas, ¿no? Si la k es igual a 1, voy a pensar en puras cosas naturales, ¿no? Esta integral, pues ¿cuánto valía? Pues si la k es igual a 1, valía 2pi, que es la integral que tienen que saber toda la vida. Y si la k es mayor o igual a 2, la integral vale cero ¿Va? Y esa es la parte que está interesante, ¿no? ¿Por qué vale cero? El argumento que ustedes vieron con Frank era porque la función que tengo aquí adentro tiene primitiva, ¿no? Y siempre que la función tenga una primitiva, la integral vale cero. Pueden que la fórmula integral de Cauchy me dice directamente que esto vale cero por lo siguiente, ¿no? En el caso que hay mayor o igual a 2. Porque esta fórmula que tengo acá, pues vean que en realidad, en realidad es 2 pi y el número de vueltas, ¿no? Que da la curva. ¿no? En este caso la curva está dándole una vuelta porque es el círculo, entonces nada más está dando una vuelta, entonces es por uno que es el número de vueltas, y sería la késima, k menos una derivada de la función Valuada en este caso en el punto cero. Pero la derivada de una función constante es 0. Entonces desde su segunda derivada, desde, de hecho desde su primera derivada esto ya es 0. Entonces, pues, esto que tengo aquí es siempre 0, y es la razón por la que se me da cero ¿Vale? Bueno, pues si les quedó duda algún ejemplito, pues aquí vemos un ejemplito muy sencillo que ya hemos calculado antes con el teorema de la primitiva y aquí estamos viendo cómo ocupar el teorema de Cauchy para las derivadas, para este ejemplito sencillo. Este, bueno, perdón, me pasé un minuto, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, eh, con, con todo gusto se la puedo responder y si no, el día de mañana viene Frank para empezar con el cuarto capítulo que es utilizar todos estos teoremas para obtener aplicaciones bien interesantes de la variable compleja. Pues bueno, si alguien se tiene que ir y no tiene ninguna duda, pues se de mañana. Y si no, pues aquí me quedo para esperarlos. ¿no? Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Sale, bye. Ay, aquí creo que alguien escribe algo. ¿no? Ah, mientras, sale, nos vemos. MBC